Yo realmente no soy, uh, digamos, ni un adicto a los, a los que a los así llamados videojuegos o juegos para computadora. Realmente no soy un consumidor. Um, me interesa más quizás lo que son lo, los aspectos, pues, digamos, que trascienden a uh, las ideas preconcebidas, a los conceptos preconcebidos. Uh, ayer realmente se habló de... En unos términos, por ejemplo, um, términos que, para, a mi entender, son, son, es necesario definir ahora más que nunca. Ahora veremos por qué. Y que, en cambio, son términos que con mucha frecuencia se utilizan como si ah, pues, tuvieran un significado absoluto. ¿no? En primer lugar, el, el término juego, que es un juego, ¿no? Yo ¿no? No tengo claro hasta, hasta dónde llega ¿no? la, la idea o el concepto de juego. ¿Qué cosas se pueden definir como juego y qué cosas se deberían definir como, como algo más o algo menos? No sé. Esto por un lado. ¿no? Por otro lado, también, evidentemente, la eterna cuestión del arte. ¿no? Pues en un momento en el que las cuestiones geopolíticas y de supervivencia de, de la propia humanidad por primera vez en la historia eh, esas eh, cuestiones de supervivencia pues están realmente eh, en un punto quizás de, de no retorno ¿no? entonces claro eh, digamos yo entiendo ¿no? que, que, uno es, eh, que uno puede pues, montar su negocio y y que mucho, mucho negocio está pues, alrededor de audiovisual, de la cultura del entretenimiento o de la distracción también. Entiendo que uno tiene que sobrevivir, pero también entiendo que, que cada persona individualmente tiene que enfrentarse a esta realidad, que es la realidad de un mundo que está ah, pues, a las puertas del desastre. ¿no? De aquí realmente no tengo respuestas ¿no? de que se podría definir como juego y que se puede definir como otra cosa en cualquier caso todos los proyectos que que os, que os voy a mostrar que yo más que considerar los proyectos artísticos los considero proyectos de de intervención en, en este caso en un contexto pues que es muy que es, es un contexto importante porque cada vez más se está extendiendo ya o sea, el tema de los así llamados la cultura así llamada del computer game, etc. Ya no es una cuestión de especialistas, ¿no? Se ha extendido pues, a, a, a gente de todas, edad, de todas las edades, ¿no? El espectro es muy amplio ahora mismo, ya no es una cosa de adolescentes. Yo quería empezar con un, con un trailer de, un, de una cosa, de un producto que se hace pasar por videojuego, que seguramente muchas, muchas de vosotras conocéis, es un juego que para mí, ah, es evidente, evidentemente hay muchos antecedentes en este, en este tipo de, de, de productos, ¿no? en todo un género ¿no? ya histórico, ¿no? que empezó pues en, yo creo que con fuerza en los 90, quizás antes, no sé. Pero creo que en este sentido, pues este esta, esta cosa, Kuma War, marca una línea... Que lo diferencia de lo que sería realmente un simple juego ¿no? um, también antes de ver el clip um, hay una cosa que ayer tú dijiste que para mí fue creo que es, bueno, que abrió las puertas a, a algo que para mí es clave yo no quería decir nada porque soy muy tímido y estaba ahí al fondo y tampoco se me hubiera oído pero, claro se hablaba de que el que entretenimiento digital, los computer games, como se quiera llamar, pues que tiene 30 años de historia, ¿no? Quizás un poco menos, pero más o menos iría por ahí 25, 30 años. Y que las prácticas, digamos, por así llamarlas, creativas, o que van más allá de los estándares comerciales, etcétera, pues que esas prácticas son poco conocidas, ¿no? Que se ha escrito poco, por ejemplo. Que se ha teorizado poco, eso no es verdad. Se ha teorizado muchísimo, sin ir más lejos, Anne-Marie fue de las primeras personas que escribió sobre todo el tema de género ah, hace mucho tiempo que, que se dedicó a hacer esto. Creo que empezó en el 98, quizás antes, a escribir sobre estas cuestiones de las que ahora pues, también creo que hay una, una moda, ¿no? hay una estética ¿no? de, de la lucha social, de la rebelión, hay una estética sobre todas estas cosas, ¿no? que a veces es difícil tratar de descubrir qué es de verdad y qué es un, una, una falsedad, porque es, es delicado, ¿no? no se puede acusar a nadie de nada. En cualquier caso, da la casualidad de pues, que precisamente la historia del vídeo como soporte el soporte videográfico tiene una historia también de 30 años, más o menos. O sea, el primer soporte videográfico aparece en el año eh, 68. El primer digamos, soporte videográfico manejable, ¿no? Aparece en el 68 y ahí la misma, tiene la misma historia, ¿no? Pero aquí ha ocurrido algo, no sé, eso es otro, otro tema, ¿no? Lo que sí que para mí es muy claro es que la presencia del, del entretenimiento y la extracción digital, pues es masiva, ¿no? Tiene un componente adictivo muy fuerte, ¿no? Que viene dado por las características de inmersión de, de las nuevas tecnologías, ¿no? De inmersión de los sentidos, ¿no? Entonces, claro, esta es, una, es, toda, es toda una cuestión que se abrió que se abrió ayer. ¿no? Creo que todo este entretenimiento mainstream, este entretenimiento, digamos, de masas, oculta y va a ocultar en el futuro aún más, o quizás no, espero equivocarme, todo lo que son las prácticas o el uso de este tipo de, de tecnologías, um, iba a decir alternativo, pero la palabra alternativa no me gusta, pues, uh, otro tipo de usos, ¿no? Bueno, sé, voy, voy tirando porque si no esto se va a hacer largo, pero no, solo decir que para mí ayer se abrió un debate que creo que es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver este clip. No está traducido, eh, esto forma parte de un, de un proyecto, del primer proyecto que iba, que iba a presentar, que de hecho es muy, es un proyecto bien simple. Hace unos años, eh, junto con, con Tony Serra, con el que trabajo en... en en los archivos Omni en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Empezamos un, bueno, una especie de compilación de todo tipo de material así relacionado con, sobre todo con la tecnología en sus diversas facetas. ¿no? Una faceta, digamos, desde lo que sería el contexto más eh, doméstico hasta el contexto industrial, militar, etc. Hicimos un primer, una primera compilación que se tituló el lado oscuro de los, de, del imperio. Y luego hicimos una, seg una segunda compilación que se titula La habitación de la guerra. Aquí hay unos cuantos DVDs, igual, igual no da para todas, pero uh, podéis copiarlo tranquilamente, y os lo podéis ir pasando. Es básicamente una compilación que reúne uh, pues, trailers de, de grandes corporaciones que se dedican a, a, la, a la tecnología por un lado, de uso doméstico, como por ejemplo al entretenimiento, como por ejemplo este, bueno, no sería este el caso de este juego, sí de lo, que, de lo que vamos a hablar luego y también al mismo tiempo se dedican pues, a, pues, a desarrollar interfaces o softwares o, o sistemas de visualización de datos para uso militar ¿no? Pues, eh, curiosamente algunas de estas compañías como han, han, pues, han colaborado activamente con diferentes instituciones, digamos a docentes, como universidades como por ejemplo a grandes corporaciones que fabrican hardware precisamente para, para hacer funcionar los, los videojuegos ¿no? entonces vemos esto there. You make the hard choices. We create the news as it happened. We make it as you think we actually should have gone down. With Puma, you experience the toughest fighting over war. este juego empezó justo cuando o sea, empezó, se publicó el motor del juego, digamos, o la base del juego. Ah, se, justo se publicó cuando, cuando, bueno, cuando, cuando se, el juego, de hecho, empieza con la, un poco con la captura de, de Saddam Hussein. ¿no? Y básicamente, resumiendo, eh, el juego funciona como cualquier otro juego, juego que se actualiza online. Es decir, cada mes tú pagas un dinero para descargarte misiones, esas misiones que tú descargas están basadas en, en hechos reales ¿no? de contemporáneos y esos hechos reales contemporáneos están pues, ubicados en, en lugares en los que el conflicto ¿verdad? o la situación geopolítica es muy delicada y que es algo que, que ya trasciende ¿no? Digamos evidentemente la frontera del, del entretenimiento y que al final no deja de ser una responsabilidad de todos ¿no? y de todas entonces entonces eh, Además, desde la página del juego, una puede descargarse, pues, a noticias, es decir, tú vas a la página del juego y puedes descargar la misión y también tienes acceso a links que te llevan, pues, a la versión, digamos, de los, de los pues, de las de los grandes networks, ¿no? de las grandes compañías de, o de las grandes multinacionales de información asociadas al poder, o sea, que además tienes la versión oficial del poder, ¿no?, eh, bueno, no es el primer juego, este, como decía, de esta tongada, ¿no? Pues hay otro juego que también del que ha hablado Flavio, Américas Army. Es el primer, yo creo que es el primero que, el que abre un poco ¿no? esta, esta serie, ¿no? Más directamente vinculada con, con lo contemporáneo, ¿no? A ver si encuentro algún... perdoné por el follón, a ver... Este juego está desarrollado por el, o apoyado directamente por el departamento de defensa, en colaboración con, con NVIDIA, creo. Entonces, um, otro ejemplo ¿no? de lo que realmente pues ya no se puede llamar juego y tendría que definirse de, de, de otra forma, creo. El siguiente, el, siguiente, el siguiente clip que os enseño viene de la página de Full Spectrum Warrior, que es el tercer el tercer um, computer game, entre comillas, pues que se ubica, es curioso en este caso, cuando empezaron a promocionar el juego, ellos ubicaron el, eh, el contexto en el que se ubicaba esta, la acción de, de, de este producto, pues eh, era un contexto real en países árabes, en, creo que era en Afganistán al principio, etc. Luego, por corrección política, supongo que decidieron a cambiar completamente ese contexto y... Y, bueno, pues al final inventaron una especie de país mmm, inexistente con un líder terrorista inexistente de una forma bastante ingenua, porque al final cuando uno lee eso, pues ve retratado a Osama Bin Laden, ve retratada toda la toda la cuestión del, eh, de lo que está ocurriendo no ahora mismo. Esto, de hecho, es una especie de tutorial de cómo funciona, de cómo funciona la cosa, ¿no? Bueno la primera imagen es clara, una mezquita etcétera los dos equipos eh, un software de entrenamiento que de hecho viene de una ...plataforma de entrenamiento para uso, para uso militar, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Eh, en, en relación a lo que... ...a cuestión de, pues, de las... ...así llamadas modificaciones de... de juegos de computadora, etcétera... ...yo dudo mucho de... ...excepto de algunos proyectos... Los que, ...de los que realmente... ...creo que se puede sacar mucho como modo industria... ...como, no sé... ...como otros tantos proyectos de los que hablará... ...quizás hoy Laura, ¿no? Um, creo que es muy difícil, pues ahora, por ejemplo, utilizar estrategias de tipo de, como de, de simulación o de emulación o de intentar crear tipo, como sería, como Yasmen no sé si conocéis a Yasmen gente que pues, utiliza estrategias, diferentes estrategias para introducirse en, en contextos de, de, de poder y um, pues, tener acceso a estos contextos y poder a, actuar y poder, digamos, a, de alguna forma, interrumpir en, este, en esos contextos. ¿no? Pero creo que es difícil, después de KumaGor, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo me acuerdo, bueno, mis amigos y yo descubrimos y mis amigas y yo descubrimos KumaGor, al principio teníamos la duda de que no fuera un proyecto artístico, porque nos parecía tan brutal que alguien saliera con, con esta historia ¿no? de, un, de, un, de un juego que además la compañía se llama Kuma Reality Games. ¿no? Me, parecía, me parecía muy fuerte y creo que eso afecta directamente... Las estrategias que se deben utilizar cuando se, se habla de, pues de, de espectáculo ¿no? y, y un intento de crítica. ¿no? Hay que pensar muy bien cuáles son, cuáles son esas estrategias. ¿no? Cómo, cómo construir una crítica ¿no? de las cosas que no, que no nos parecen bien. En primer lugar, como decía antes, definir qué cosas no nos parecen bien. Un poco salió así la idea de... The Velvet Strike, del que hablaba uh, del que hablaba F uh, Flavio. Bueno, Velvet Strike fue como una especie, al principio fue realmente como una idea casi una especie de chiste que se nos ocurrió con, con Anne Marie. Mm. Fue justo después del 11 de septiembre, se hicieron unos talleres en, Bar en Barcelona, en, en Hangar. Se hicieron unos talleres sobre modificaciones, así como muy genéricos y sin una dirección muy marcada. Entonces había bastante gente, la cosa era un desastre. Al final um, la cosa fue un desastre, de hecho, porque, precisamente porque no había dirección. De ahí un poco salió, la, de esos talleres salió la idea de Velvet Strike, de cómo utilizar pues mecanismos muy sencillos para construir una para intervenir, ¿no? para intervenir en, en el contexto de entretenimiento y de la distracción digital eh, en este caso en, tomamos como punto de partida como decía Flavio Counter Strike así que no lo voy a repetir mucho esta es la página de Counter Strike de ahí decidimos pues utilizar estas herramientas de las que hablaba él convocamos una especie de como de concurso para que para que la gente pudiera proponer modificaciones de como sprites como grafitis para incluir en el juego en plan así la mayoría fueron como bastante bastante ingenuos no pero claro en ese contexto de digamos de garrulos y de garrula, garrulas creo que pocas porque al final creo que está que el consumo el consumo de este tipo de de, pues de, de productos al final eh, viene dado más por por, por, por por tíos que por tías por hombres que por mujeres me da la sensación, no sé creo también que toda esta gente pues, eh, cuando se habla de que de la cuestión de que cuál es la relación entre la violencia y o sea, qué parte de la violencia hoy en día viene dada por los, por los computer games yo, yo creo que muy poca, ¿no? mucha de esa violencia viene dada por muchas razones, que no son los computer games. No creo que induzcan a una violencia, pero sí que inducen a una, a una, a una forma de vivir y una forma de estar en la que la reflexión en relación a, estas cuestiones, a cuestiones fundamentales de nuestro mundo pues desaparece. Simplemente no, no existe. ¿no? Y eso es lo grave. ¿no? Eh, el tema de la violencia y los, los juegos de computadora yo creo que es relativo, ...pero sí que es verdad que se induce a una pasividad brutal, ¿no? Entonces, estos grafitis, así como bastante naif... ...tuvieron un impacto fuerte en, en Velvet Strike... ...precisamente porque eran uh, un poco antitestosterona, ¿no? Eran muy poco, digamos... Um, ...eran como inhi inhibidores de, de, de la hormona... ...de las hormonas, ¿no? Entonces, la reacción fue brutal... ...si sí, la cosa empezó un poco como un chiste... Al cabo de una semana o dos de, de tener la página online, realmente empezamos a recibir a mails como bastante fuertes, pero muy fuertes, de gente que, pues, que estaba jugando al juego y que habían, se, habían cru, se habían encontrado con los grafitis. En la página de Velvet Strike, que está en la página de hecho, de, de Anne-Marie Sleiner, que es opensorcery.net, um, pues se pueden leer algunos de los de, los, uh, de los mails que recibimos. Uno, uno en plan anecdótico fue, bueno, alguien que me escribía a mí, porque además Anne-Marie tuvo la maravillosa idea de poner nuestros mails online, cosa que nos llevó a una discusión, pero estaba en contra de poner nuestros mails online, evidentemente. Pero la cuestión es que, bueno, alguien me escribió pensando que era una mujer, ¿no? Mi nombre es Joan en catalán, que se escribe con... Pensaban que era una mujer y bueno, lanzaba un discurso súper machista sobre, sobre, sobre mí. ¿no? Decía que mejor que me quedara en casa cuidando a los niños y que no jugara a estos juegos que era para machos. Y tal y cual. ¿no? Fue brutal la cosa. Y luego también una cosa interesante de este juego, es que, bueno, de este, este, este proyecto, es que, claro, es un proyecto que funcionó en el momento. Lo que queda de este proyecto ahora es solo documentación. Entonces, de repente nos empezó, cuando ya pasó la oleada de... De, de correos amenazador, amenazadores luego nos empezó a y creo que a raíz de esto porque de hecho creo que funcionó como una especie de cosa de marketing no en el mundo del digamos de del arte new media y tal uh, con el que yo tengo bastantes diferencias uh, la cuestión es que nos empezó a, a, a llamar un montón de gente invitándonos a, a un montón de sitios no y luego la cosa esta acabó en, en la Bienal del Wind, imaginaos o sea eh, fue, era como un poco fue como una, como una historia bastante absurda ¿no? es como algo que tú haces de una, de una forma muy sencilla y acaba <coughs> acaba pues, eh, influyendo en muchos contextos, casi sin que tú lo hayas previsto ¿no? este, la fuerza que podía, que podía tener ¿no? bueno, estos son los dos últimos proyectos en los que en los que yo he tomado parte los dos son proyectos colectivos eh, bueno, yo, yo, yo empecé con en el año 99. Empecé así como porque bueno, había unos amigos en Barcelona que estaban trabajando con modificaciones de de juegos. De Jodi que son las per, para mí son de las personas que las, las primeras personas que subieron realmente a um, utilizar y formalizar, ¿no? Y formalizar cuestiones alrededor de los mods de los que hablaba Flavio. En el año 99 ellos hicieron una, una modificación de Quake y de Castle Wolfenstein que fue interesante porque llevaba un juego que había sido tremendamente popular a, a un extremo insospechado en ese momento, ¿no? Pues es un juego que es totalmente inmaniobrable en, en términos de jugabilidad. Es, es, realmente es un juego que, es, que no, no es jugable en absoluto, ¿no? Y en el que, para mí eso es muy interesante, es un juego en el que la intuición es más eh, importante que, digamos, que el hilo um, argumental, ¿no? O que, lo que sería la cuestión narrativa del juego, los fines del juego, ¿no? Uno se va moviendo por un espacio casi, bueno, casi no totalmente, sin ningún tipo de referentes, ¿no? Pero cuando uno lleva jugando, a principios es un poco duro, cuando lleva jugando un poco, eh, pues creo que, que uno aprende a moverse por el juego, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante, porque se ha hablado mucho de, de por ejemplo, de las modificaciones de Jodi, se ha hablado muchísimo, muchísimo. Y creo que casi siempre se habla mal, ¿no? Se habla en términos de arte y de innovación, no sea estética o de... Pero creo que lo interesante de, de, de las modificaciones, por ejemplo, de Jodi, es que convierte en algo que no era un juego, como es Quake, sino que es otra cosa, ¿no? Para mí... Um porque uno realmente aprende poco de Quake. Cuando uno juega a Quake, aprende muy poco. O sea, es una cosa como muy rígida, es un juego de violencia. Matas y punto. Es decir, no hay aprendizaje. Y el juego, por ejemplo, en, en los animales, cuando son pequeños, en todos los animales, incluidos nosotras, eh, pues el juego es muy importante, ¿no? El, porque, aprende, porque aprendes jugando. De hecho, la mejor forma de aprender es jugando. El juego es aprendizaje, ¿no? Entonces... Eh, con esas yo creo que a través de esas modificaciones uno, pues, ellos han, han llevado eso, han convertido algo que no es un juego en un juego, ¿no? creo y lo, digamos que la base de este proyecto Quake pues, o Castle Wolfenstein podía ser entretenimiento o, o distracción, pero no juego en el sentido de aprendizaje y creo que cuando, cuando ellos hacen esta conversión ¿no? o esta interrupción ¿no? lo convierten realmente en un juego este es un, el proyecto del que, que os voy a enseñar un poco. Se llama RetroURC. Lo de Retro U viene de, de, un, de un chiste también antiguo, del que no voy a hablar ahora. Pero también me, me gustaba porque no aparecía mi nombre y era como algo que definía los proyectos que iba haciendo. Y un poco era una especie de de sugerencia del no ir por delante, sino ir por atrás, de estar detrás de ti. No sé, es una como un término un poco poético que puedes entender de muchas formas. Este proyecto es del año... Lo, empecé en el, lo empezamos en el 99, lo empecé en el 99, quiero decir, y queda, yo creo que queda bastante resumido aquí. Si queréis podemos ver un pequeño vídeo. Y básicamente la base de este juego era un... desde este, de este proyecto era un... un pues un... un un programa, un videojuego de un computer game de, pues de, de carreras de coches y un día así uh, un poco manipulándolo como un niño manipula un no sé un objeto de que, que desmonta para ver cómo es por dentro pues descubrí que había una una línea de código que de alguna forma controlaba el de código además abierto, o sea que realmente la, a, a nivel técnico era una tontería um, como ese ese ese código pues, resulta que controlaba donde el centro de punto de gravedad de este, de, pues, del mundo 3D en el que se movía el juego, um, uh, dónde se ubicaba este punto de gravedad. ¿no? Y ahora se si encuentro la terminal uh, aquí. Os enseño un pequeño clip que resume un poco cómo funcionaba la, cómo funcionaba la cosa. El sonido es muy malo porque la compresión, bueno, la hice mal, pero bueno, os podéis imaginar. Bueno, aquí lo que ocurre simplemente es que el punto de gravedad está girando continuamente, entonces no hay gravedad, no hay carrera y no hay juego, porque la jugabilidad es imposible, pero es más divertido que, para mí, es más divertido que el, que el original, ¿no?, de alguna forma. Entonces, a partir de aquí, pues, de, pues empezó una deconstrucción del, del programa, que, pues, al empezaba por, un, por una modificación muy básica, por una interrupción muy básica, del, muy básica pero muy trascendental para, el, para, el, para, la, para el, la usabilidad del, del programa y luego acababa con... bueno, iba progresando hasta una deconstrucción absoluta ¿no? del, de, de la cosa hasta que al final se convertía en una especie de salva pantallas que no tenía ningún tipo de, de interactividad. ¿no? Vemos algún... algún os voy a enseñar un par de, de, bueno, de fragmentos que corresponden a las modificaciones que van un poco más allá que esta... Aquí los cochecitos ya flotan en un espacio vacío, casi vacío, en el que no hay objetos. La única, cosa que queda, la única referencia que quedaría um, del, del, del programa original serían los, precisamente los cochecitos. Y más adelante, en una última fase, ya des desaparecen los uh, cochecitos y ya no queda ninguna referencia a esta a este programa al original la única referencia que queda son los, los marcadores ¿no? que marcan los, la, digamos, sí, los el, el interfaz que o los marcadores que marcan el, pues, el el avance en el juego no quién está ganando quién tiene más puntos la mejor vuelta etc. y aquí esto ya es una especie de pues eso como decía, de salva pantallas <risa> Estas modificaciones se pueden descargar de. Bueno, eso evidentemente es un es un, un software para PC, para Windows, que no tiene. Bueno, que es muy difícil de. Es complicado de trasladar a Linux, por ejemplo, pero por eso no, no estoy enseñando el, el programa original. Y, pero bueno, son. También son cosas que tienen sentido, porque también estas cosas de el integrismo en el, en el open source y tal en todo lo que es el, digamos, la lucha por el software libre y tal, a veces caen en errores, ¿no? porque yo creo que estos actos que a veces no solo este, sino muchísimos otros proyectos que tienen sentido precisamente en un contexto de, de pues, en el contexto de Windows, porque es un software de uso masivo, muchas cosas que ocurren en este contexto no ocurren en el contexto de, del software libre ¿no? precisamente los actos de sabotaje creo que deberían llevarse a cabo en contextos pues, donde, que están, digamos, uh, frecuentados uh, masivamente por la gente del día a día y por tal y cual. ¿no? Entonces, para mí este proyecto tiene sentido, en, este proyecto creo que no tendría tanto sentido en, en un contexto de, de software libre, porque realmente quizás lo vería menos gente, esto lo ha visto bastante gente. ¿no? Estas modificaciones se pueden descargar de aquí, hay, bueno, hay muchísimas más. O sea, si el programa original pesaba 50 megas, aquí pesa pues, 2 megas y medio. ¿no? O sea, Lo que queda es básicamente lo básico. Ahora bueno, estamos yendo para atrás, digamos que he empezado con, los, con las últimas cosas en las que he colaborado. Esto es, como digo, es una cosa muy antigua, ¿no? Del 90 y, que empecé en el 99 y acabé en el 2001, creo, 2002. Y, y luego, pues, eh, este, este proyecto tenía una continuidad en, en, en una modificación de un simulador de vuelo, que era un un es un simulador de vuelo que se llama X-Plane, en este caso sí que, sí que es bastante, digamos que es, en este caso os voy a enseñar una, una, una emulación, o sea, que vamos a ver el programa funcionando a tiempo real. Esta es una modificación del simulador, pero a nivel, digamos, a un nivel profundo de modificación realmente lo que es el, el, el mismo, la misma aplicación. Este son las, los, el primer estadio de la modificación en el que pues, van desapareciendo elementos geográficos, en el que los, pues, las aeronaves pues tienen un... Unas aerodinámicas ya un poco extrañas, difíciles de, de maniobrar, un poco caricaturescas, no actúan de una forma muy errática. Aquí, en, esta, en este segundo estadio de la modificación, las, las aeronaves son completamente inmaniobrables, es decir, la simulación es casi imposible. Y, y en, este, en, este, bueno, en este simulador pues, eh, hay una base de datos con todos los aeropuertos del mundo. Eh, en esta modificación o en esta interrupción pues solo queda un aeropuerto en, en La Paz, Bolivia así de forma simbólica un poco que tiene una, eh, una elevación increíble ¿no? en realidad tú estás volando en un, en, un, en, un, en un entorno en un contexto que representa el globo terráqueo pero en el que no hay aeropuertos no hay aeropuertos, no hay elementos geográficos no hay nada, hay solo un aeropuerto y muchos aviones volando que no tienen dónde aterrizar este sería ya otro otro paso en el que desaparece la digamos este sería una. estas son imágenes de la interfaz, ¿no? De, o sea, digamos, del copkit de todos los instrumentos de navegación completamente de, desajustados y transformados en, en otra cosa. Algo pues que uno no puede uno no puede leer. Y en el centro vemos una representación de cómo se ha transformado también la geometría del mundo. ¿no? Es decir, que el mundo deja de ser una esfera para convertirse en una especie de, de, de geometría que se va, pues, a, que, que va cambiando continuamente y en la que no existe ninguna posibilidad de, pues, de, de fisicidad, no hay nada físico ¿no? en este mundo. Entonces, el, el, el simulador simplemente se convierte de nuevo en, en un en un objeto que, que rompe esa pues, esa simulación y que acaba convirtiéndose más en un, en un, en un programa autónomo que funciona sin la, sin la, sin la ayuda del, del usuario, ¿no? sin, el, sin, sin la interacción del usuario. Podemos ver un momento cómo funciona. Este en mi trasto realmente va muy mal, pero podemos intentarlo. Vamos a apagar un momento la luz porque es que está muy oscuro. el La imagen es muy oscura y igual no se ve... Entonces, aquí bueno, um, lo único que una, que una puede hacer es modificar la velocidad del, la, la velocidad del, de los motores, pero nada más. ¿no? Esto sería la representación que hemos visto antes del, de este mundo en el que la geometría y todos los datos geográficos, todos los elementos de representación pues, han desaparecido. ¿no? Bueno, eh, no es, realmente están las, las, las hay un par de modificaciones que me parecen más pues abrir la luz un poco un que me, me parecen más, más más efectivas a nivel sobre todo de bueno simplemente visualmente son más más bonitas y tal y además en este trasto pues realmente cuesta que en fin la cuestión es que en realidad bueno eh, para mí todos estos todos estos proyectos pues a, Sí, se han mostrado en, en, en contextos pues, de, de exposiciones, en eh, contextos artísticos o incluso aquí mismo, ¿no? pero para mí, para mí la idea un poco es, um, o lo que, lo que me parece interesante tanto de este proyecto como de Velvet Strike, como de los Archivos Babilonia, como de las demás interrupciones, precisamente esta, ¿no? este sentido de, de interrupción y de realmente de conseguir um, pues, convertir algo que no, que para mí, a mi entender, no era un juego... Convertirlo en algo que, pues, sí, quizá tienes más una, un sentido de juego porque implica un, un aprendizaje. ¿no? El último proyecto en el que estoy trabajando, que es un proyecto que empecé uf, hace un montón, como hace tres o cuatro años, eh, se titula En el nombre del kernel. Pues aquí hay como, esas son como capturas de pantalla de algunas pruebas que he ido haciendo. La cosa está basada en un simulador de vuelo y, por un lado, pues hay, hay muchísimas cuestiones que tengo muy desordenadas y en las que estoy trabajando ahora, pero de momento estoy empezando una serie de vídeos que son como una documentación de, digamos, de situaciones extremas dentro de, dentro de lo que es el contexto del simulador. Y esas situaciones van desde lo que sería el diseño de, digamos, de prototipos eh, inmanejables o de... De, y manejables a nivel de aerodinámica a nivel de, de pilotaje etc. ¿no? y van desde eso hasta pues elementos más de transformación de, del paisaje y de la creación de o de la recreación de, de paisajes uh, inexistentes desde datos de elevación y fotos de satélites reales ¿no? este sería un, este es un prototipo es un helicóptero con tres rotores, bueno, no sé cómo se llaman los traseros en castellano. Entonces es un proyecto, bueno, un poco que está así en el aire a ver qué pasa, ¿no? Y, por ejemplo, se me han ocurrido ideas como, por ejemplo, pues rehacer todo lo que sería la, la geografía del mundo en este simulador, ¿no? Unas cosas que, que me parece que que voy a poder hacer, porque es relativamente simple, es um, borrar todos los elementos del, del, de, pues de este mapa uh, terráqueo y dejar solo una isla que sería bueno de momento lo he llamado la isla de Sodoma en el que estaba bueno estoy utilizando imágenes de satélite de Las Vegas y otros lugares del mundo que se reúnen en esta isla que es el único espacio digamos físico en este mundo no eh, simulado ¿no? no sé, siempre Realmente me han atraído muchos simuladores porque no cuentan o sea, no cuentan historias, no hay ninguna narratividad es un, no sé, los encuentro como enigmáticos ¿no? porque no hay simplemente estás, pues en este caso volando ¿no? y aterrizando pero no hay ningún elemento digamos, narrativo, no, literario no hay historia ¿no? y con esto no sé eh, yo terminaría y bueno, muchas gracias por la, por la invitación.